Buenos días a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo un vídeo de un vlog conmigo. Este año me he propuesto subir vídeo cada semana y como esta semana tengo que hacer muchísimas entregas en la universidad, he decidido hacer un vlog porque, bueno, así podría subir vídeo y a lo mejor he pensado que os interesa ver lo que hago un día. Porque al fin y al cabo estoy estudiando diseño de moda, así que todo lo que hago es más o menos un DIY. Ahora mismo son las 5.40 de la mañana. Normalmente me levanto a las 6, pero hoy me he levantado a las 5 porque tengo que hacer muchísimas cosas y necesito tiempo, básicamente. Si la luz es mala y hago muy mala cara es porque ahora es muy temprano, poco a poco la cosa irá mejorando y bueno pues empecemos con el día horitas que tengo hasta empezar marketing online las voy a aprovechar para hacer el proyecto de mañana donde debemos hacer una prenda mediante la manipulación textil en mi caso en vez de elegir solo una forma de manipulación voy a hacer varias formas y las voy a juntar todas para hacer una prenda creo que voy a hacer un vestido pero aún no lo tengo del todo claro así que bueno vamos a hacer esto son las ocho y media y en media hora empieza marketing bueno finalmente ya estoy ahora lo que voy a hacer es comer porque tengo muchísima hambre y después lo primero que tengo que hacer es terminar la entrega de mañana que creo que al final voy a hacer un vestido ya lo veremos voy a andar más tarde por ahí a las 5 porque a las 6 ya, ya se hace oscuro pero hoy he ido a las 3 y media porque he pensado que a lo mejor esta tarde llovería así que bueno ya he aprovechado ahora son las 5 y he colocado aquí encima de la mesa todas las muestras que tengo para hacer el vestido porque al final voy a hacer un vestido seguro y bueno pues ahora lo que toca es montarlo Vestido. sé que muchos estaréis pensando que nunca os pondríais este vestido para ir por la calle pero el objetivo no era hacer una prenda ponible sino que era investigar con la materia y bueno creo que lo he conseguido el vestido en sí me gusta bastante creo que es muy original y llamativo y bueno ahora os dejaré algún trozo de vídeo para que le veáis más en detalle <música> Mirad, justo acaba de ponerse a llover no sé muy bien pero está lloviendo 5 am Tell ourselves, there's always tomorrow But it will still be fair No, they don't pick us up, instead they knock us down terminado el tiktok, la verdad es que no me ha quedado todo bien, ya que no estoy muy familiarizada con las transiciones pero bueno, poco a poco supongo que iré mejorando ahora ya son las ocho y media así que iremos a cenar después de cenar, normalmente no hago nada, descanso pero como estos días tengo tantas entregas, creo que haré alguna cosa más <risa> I wake up, stay in my bed for a while Cause I don't wanna start this day off like this No reasons to get up lately late. Not giving up, I'm not ready yet I'm falling down from the sky again Overload, I'm insecure, leave me be And it just doesn't seem like me Making it look like I'm fine I'm fine. Justo estaba editando el vídeo y he visto que no me despedí Así que bueno, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Sé que es un vídeo distinto, algo que no suelo hacer Pero bueno, la verdad es que me gustó muchísimo grabar el vídeo y sobre todo editarlo esta semana ya acabo las entregas, así que casi seguro la semana que viene tendréis un vídeo de DIYs normal, lo que hago siempre. Y bueno, decidme sobre todo qué os ha parecido, porque así la próxima vez que tenga muchísimas entregas, pues ya decido si hago un vlog o si hago otra cosa o si no subo ningún vídeo. Así que bueno, decidme qué os ha parecido y nos vemos la semana que viene con otro vídeo. ¡Adiós! come me baby